hola amigos cómo están un gusto saludarles una vez más con ustedes Bambi Raab eh, este corto saludo es para <ríe> para desearles una feliz navidad a cada uno de ustedes en eh, cualquier eh, sitio que se encuentren al lado de todos sus seres queridos y eh, Deseando que el año que próximo está eh, próximo a llegar, 2021, sea de, de cosas mejores, eh, que sea mejor, que sea, eh, eh, eh. yo sé que Dios siempre está con nosotros, siempre, pero yo sé que van a haber más bendiciones este año que llega. Eh, mucho amigos, este, yo sé que el año el 2020 ha, ha sido un año bastante eh, dificultoso, eh, como ustedes saben, en todo el mundo eh, este, hemos, estamos pasando por una pandemia bastante eh, difícil, muy cruel, por cierto, eh, eh, bien triste, pero bueno, hay que verle la parte positiva y pues eh, darle gracias a Dios por, por tenernos con bien hasta este momento. Y bueno, yo les deseo que Feliz Navidad y que disfruten eh, bonito con, con las personas que los rodean. Y uh, también este darle las gracias por su paciencia por seguir en mi, en mi canal. Sé que a veces yo no puedo visitarlo con mucha frecuencia porque yo tengo otras cosas que hacer. Entonces, pero trato de estar pendiente. Lo más que puedo yo trato de estar allí entonces este y bueno miren hoy me está acompañando este baby panda y es este es, es, me encantan ustedes saben que eh, mis contenidos se tratan de los animalitos entonces bueno eh, ya que no podemos tener uno eh, eh, real porque eh, bueno es imposible ustedes saben este, tener uno así en casa que bueno, a, a las personas que no gustan los animales, como no, no deseáramos, pero bueno, me conformo con este, sí, uh, con este uh... Y nada, thank you, my beautiful friends, Merry Christmas eh, eh, Gracias por y bueno, esta eh, eh, Si se fijan, es, está, está, está lavando es, es como muy típico miren qué bonito. Ay, qué bonito está nevando es muy es muy como muy típico en estas épocas de navidad creo que oh santa, santa claus oh esta, santa claus está pasando por allí eh, oh es para mí santa claus oh, oh es para mí oh tío santa claus. Santa Claus, thank you. Oh, un regalito mire me trajo Santa Claus, ustedes saben, eh, siempre uh, uh, uh, un detalle. Eh, no importa, bueno, con mucho amor lo recibo y Merry Christmas Santa Claus. Y es un detallito que pasó, Santa Claus no, no esperaba esto. Y bueno amigos, entonces ah, les decía nos vemos pronto. Eh, contenido. Happy first, my new year, beautiful, friends. bye-bye. merit Ciao uh,